Con una visita cordial, miembros de Franco Macorizanos, unidos por el desarrollo, visitaron el terreno en donde se está construyendo el Hospital de Especialidades en esa ciudad, según sus declaraciones, para dar seguimiento a la continuidad de la obra. Y nuestra visita por acá es una visita cordial, eh, porque nosotros queremos ver el avance de esta importante obra, eh, que tanto necesita pues, la sociedad franco-macorizana. Y como es una obra de, de, de una magnitud, de una importancia tan grande, pues nosotros estamos por acá viendo, supervisando cómo va el avance, que estamos viendo que los materiales están, de que ustedes están fajaditos, trabajando todos. Vigilando lo que es la construcción del hospital regional de especialidades, porque es una gran obra que nosotros como dirigentes hemos esperado aquí en este pueblo yoani cordero ntn su noticiero regional